Decir que estamos cercanos al 80 de, de fondos comprometidos, eh, prácticamente 280 millones, 280,1 millones de euros. Eh, teniendo en cuenta que acaba este año estar en un 80 es un balance francamente optimista, eh, teniendo en cuenta que la cifra prevista mmm, alcanzar serían los 385 millones de euros de proyectos IT en la provincia de Cádiz. Hemos conseguido dar un vuelco total, un giro de 180 grados a, la, a, a lo que fue el arranque de la IT y lo que hoy es el resultado de la IT en el año final de los principales fondos, que serían los FEDER y el Fondo Social Europeo, que culminan a finales de, de este año 2023. Eh, la previsión de cómo acaba la ITI es estar en torno a, eso, a esa cifra de 385,3 millones de euros, sería el objetivo, de los que 256,7 lo serían de FEDER. De Fondo Social Europeo sería 38,4 y de FEADER serían 90,1 millones de euros, que sería lo que les decía, que, además, el plazo es para el 2025. Tenemos 32 proyectos en ejecución, 10 proyectos finalizados. Entre los proyectos finalizados, pues destacarle los dos planes de empleo que se pusieron en marcha, de incentivos para la contratación de jóvenes desempleados. Ha significado que hayamos destinado 21,3 millones de euros. Eh, en estos programas. Tenemos 384 actuaciones previstas, 384 actuaciones previstas. Claro, les decía antes los proyectos, 32 proyectos y 10 proyectos finalizados. Otra cosa es que cada proyecto tiene múltiples actuaciones. En este caso, les evalúo que hay 384 actuaciones previstas a 20 de enero. No descartamos que pueda ampliarse alguna más. ...110 actuaciones ejecutadas...